Gracias a la organización por invitarme a participar aquí, yo también voy a intentar con mis compañeros ser breve y para esta primera parte pues, voy a centrarme en cinco ideas, pero quiero hablar de un previo, porque estamos hablando de un sistema del ingreso mínimo vital, cómo se complementa con los sistemas de garantía de ingresos que existen en todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas, imaginémonos que este seminario sería, por ejemplo, sobre la gestión sanitaria, que hasta ahora se desarrolla en todas las comunidades autónomas y de repente el gobierno central decide que también quiere hacer algo ahí. Os imagináis, pues bueno, pues eso este es un poco también lo que ocurre aquí, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que el ingreso mínimo vital es celebrado, está bien que exista, pero su gestión yo creo que está resultando excesivamente compleja. Y también la idea de hacerlo así, una parte desde el Estado y otra parte lo que las comunidades autónomas consideran, invitan a aquellas comunidades autónomas que no quieren hacer a tener muchas excusas para no hacer nada. Porque yo creo que eso también es muy importante decirlo. Es decir, hay comunidades que quieren hacer cosas y las hacen y hay comunidades autónomas que no quieren hacer cosas y no las hacen. Y yo creo que aquí tenemos que hablar un poco de la voluntad política y de los discursos, eh, bueno, que creo que también es importante. ¿no? Las cinco ideas. En el País Vasco, en primer lugar, el sistema vasco de garantía de ingresos, que como ya se ha dicho antes, tiene más de 30 años, es un sistema que se entiende complementario con otros ingresos. Nosotros tenemos la renta de garantía de ingresos como derecho subjetivo para toda la población que cumple una serie de requisitos y eso significa que cuando una persona no tiene ningún ingreso, si, si cumple los requisitos, se, re, se le reconoce la cuantía mensual que le corresponda según el número de miembros de la unidad de convivencia y si tiene algún tipo de ingreso pues se le descuentan esos ingresos de la cuantía que le correspondería, ¿no? Una persona, por dar alguna cifra, una persona en una unidad de convivencia, una persona sola, en Euskadi cobraría 727,41 euros. Si es una persona pensionista, serían 874,59. También se sube en el caso de unidades monomarentales, ¿no? Pero bueno, dos personas cobrarían 934, si es pensionista 1.043, y tres personas cobran 1.033 y si es pensionista 1.126. Bueno, entonces, primera idea importante, la renta de garantía de ingresos ya considera validad de, de complementar otros ingresos que la persona pudiese tener. En segundo lugar, la renta de garantía de ingresos tiene un carácter subsidiario, es decir, las personas que quieren cobrar la renta de garantía de ingresos primero tienen que hacer valer todos sus derechos económicos que tengan. De hecho, cuando una persona solicita la renta de garantía de ingresos, se le hace firmar un documento en el cual la persona se compromete a cuatro cosas. Primero, a solicitar las ayudas, prestaciones y subsidios siguientes. Tiene que solicitar la prestación por desempleo si le corresponde, el subsidio por desempleo si le corresponde, la renta activa de inserción si le corresponde y ahora se ha metido también el ingreso mínimo vital si le corresponde, pensiones contributivas o pensiones no contributivas. También tiene que solicitar y reclamar si proceden indemnizaciones por despidos, por finalizaciones de obra, por lo que sea. No puede rechazar herencias y tiene que reclamar también pensiones de alimentos o de otro tipo. Por lo tanto, ha aparecido el ingreso mínimo vital en principio no supone ningún problema ya que quedaría considerada como otras prestaciones en este caso como una prestación no contributiva lo mismo que la renta activa de inserción o una pensión no contributiva sin más la persona perfectora de la RGI debería solicitar el MIV si, si le corresponde el gobierno vasco para esto bueno, en el caso del país vasco no son los servicios sociales quienes gestionan el sistema vasco de garantía de ingresos, sino que es el sistema de empleo, es el sistema de empleo y de garantía de ingresos. vale. Es una diferencia respecto a la mayoría de los comunidades autónomas. Bueno, el sistema vasco de empleo, la ENVIDE, que se llama, pone en marcha una campaña de información a través de medios de comunicación generalistas, prensa, radio, televisión, la propia web del gobierno vasco, y también envía SMS a 30.000 personas perceptoras de la, renta, de la renta de garantía de ingresos vasca diciéndole que igual tienen derecho al ingreso mínimo vital y que según la ley primero deberían solicitar el ingreso mínimo vital. De esos 30.000 SMS que envían, pues hay una respuesta muy ampliamente. Hecho. Bueno, eso era un SMS muy sencillo y que le decía a la gente, usted puede tener derecho al ingreso mínimo vital, pero si usted quiere, nosotros se lo tramitamos y la gente no tenía más que dar un de acuerdo, un ok. Es decir, la administración facilitó mucho. Hay unas 28.000 personas que aceptan y que responden al SMS y ya automáticamente ya el gobierno se encarga de tramitar su ingreso mínimo y tal, pero hay 2.000 personas que no saben o no contestan. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bastantes de esas personas, de esas 2.000 personas, pues comentan, la cuestión me ha llegado un SMS del gobierno vasco, no es exactamente qué me piden, o sea, no entendían un poco el SMS, aunque era un SMS sencillo, pues no lo acaban de entender, ¿no? Aquí entran en, en marcha... Una, un elemento que tenemos en EAPN-Euskadi que llamamos registro de incidencias. Todas las entidades de EAPN, bueno, EAPN tiene diseñado un, un aplicativo por medio del cual las entidades socias de EAPN, cuando detectan alguna incidencia, eh, se meten con sus claves y reclaman la incidencia, que pueden ser con diferentes sistemas, con el sistema sanitario, con el sistema educativo, con los bancos, con el sistema vasco de empleo, con el sistema vasco de garantía de ingresos. Entonces empezamos a detectar que muchas entidades dicen, oye, está llegando un correo, o una carta a los protectores de la red y que la gente no entiende qué es lo que hay que hacer. A nosotros esto nos sirve para captar lo que está pasando en la realidad y poder llamar al gobierno vasco y decir, oye, estamos detectando esto, nos reunimos y hablamos, y hablamos con el gobierno vasco, el gobierno vasco nos explicó todo lo que estaban haciendo y nosotros también pudimos eh, enviar una información a todas las entidades sociales para explicar lo que se estaba haciendo. En ese sentido, nos convertimos... Primero, en detectar que hay una parte de la población a la cual el gobierno vasco con su información no estaba llegando, o la información que estaba llegando a las personas no la entendían, y nosotros podemos hacer una labor de mediadores y también de facilitadores. ¿no? Yo creo que esto es una cuestión muy, muy importante. Bueno, en general tampoco ha habido mayores problemas, en algunos casos sí, pero no muy mayoritarios. Bueno, el 16 de marzo se acuerda la transferencia de la gestión de la prestación no contributiva del IMV a Euskadi. Para esto el gobierno vasco se refuerza, se refuerza técnicamente, se dota de 51 personas más para durante un periodo de dos años dar salida a todos los expedientes que estaban en trámite, así como también actualizar todas las rentas de garantía de ingresos activas para ver si a la gente le correspondía o no. Bueno, y pues se está trabajando tampoco sin muchos más problemas. no Sí que se genera aquí una, un problema y es... Hay personas que solicitan el ingreso mínimo vital, pero mientras están cobrando la renta de garantía de ingresos. Antes también lo comentaba, no sé quién, lo de los cobros indebidos. no Es decir, yo estoy cobrando la renta de garantía de ingresos, se me resuelve el IMV y se me resuelve con seis meses para atrás. Resulta que ahora debo un dinero a la administración. Bueno, también aquí eh, hemos interlocutado EAPN con la ambide para ver pues, cómo se puede hacer el, el, la devolución de ese dinero, bueno para facilitar un poco los trabajos, ¿no? que creo que es una labor que tenemos. Por dar La idea cuatro, por dar algunos datos, Actualmente hay 19.257 titulares del Día de Ingreso Mínimo Vital en Euskadi, que eso significan unas, unas 39.968 personas, en torno a 40.000 personas están cobrando el ingreso mínimo vital en Euskadi. En torno a 100.000 personas cobran la renta de garantía de ingresos. Lo que no tenemos es el dato de cuántas personas que cobran la renta de garantía de ingresos también cobran el ingreso mínimo vital. Hemos solicitado el dato, pero todavía no lo tenemos. A nivel de coberturas, bueno, pues estamos en coberturas altas, ¿no? Es decir, eh, aproximadamente el 70% de las personas eh, que están en situación de riesgo de pobreza o exclusión cobra la renta de garantía de ingresos y aproximadamente el 30% eh, cobra el ingreso mínimo vital. Bueno, yo creo que va a ser algo que se va a ir eh, actualizando con el paso del tiempo, con el desarrollo del sistema, sin, sin mucha más presión, ¿no? Y la última idea es, eh, bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, pues actualmente está en el Parlamento Vasco el proyecto de ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. Y la propia ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos, la, la, el proyecto de ley que está en trámite, el artículo dice 5 define los componentes del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. Y dice, eh, tiene dos componentes. Prestaciones económicas ayudas de emergencia social e instrumentos y servicios orientados a la inclusión laboral y social. Bueno, Las prestaciones económicas del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión son dos. Por un lado, el ingreso mínimo vital en los términos que disponga la ley 19-2021 y la renta de garantía de ingresos. Es decir, lo que se ha hecho es eh, introducir el ingreso mínimo vital como la prestación primera del sistema vasco de garantía de ingresos, que a partir de ahí será complementada con la renta de garantía de ingresos. ¿Qué ha ocurrido aquí realmente? Pues lo que nos decía antes, Elena. Yo creo que en el país vasco sí está pasando eso de que el ingreso mínimo vital va a ser un suelo y luego el gobierno vasco va a incrementar ese, ese suelo, va a ir incrementándolo con capas en función del número de miembros de la unidad de convivencia, de las características, pues si son personas con discapacidad van a tener más. Bueno, yo creo que se va a hacer verdaderamente compatible eh, el sistema, ¿no? Y yo creo que eso, eh, bueno, pues es una cuestión interesante eh, e importante. Y si no me equivoco diez minutos, aquí lo dejo, Gemma.